Venimos a hacer música atlántica, eh, música de Galicia en conexión con estos territorios, Portugal, Brasil, Cabo Verde, todo eso estará muy presente. Y también eh, la poesía de Galicia, concretamente de un poeta... Eh, universal eh, que se llama Ushio Noboneira. Es el poeta de la montaña, un poeta magnífico que nos invita a estar en contacto con, con la tierra. Mi inspiración nace sobre todo. Eh, de, de la música de raíz de, de mi tierra eh, y, y de la poesía popular que la nutre, me gusta muchísimo eso y luego también pues la, la vida, lo que pasa eh, y, y, y las pequeñas conquistas eh, diarias me inspira mucho pues en la lucha de las eh, mujeres, es una constante en mi temática también y la lucha por la identidad, por nuestra identidad, por mantener una identidad propia, nuestra lengua eh, y, y todo eso, bueno, pues es algo que me motiva y, y que me inspira. Me encanta Valencia, me gusta muchísimo la idea de este ciclo. Eh, que tiene mucho que ver también con las, con las músicas eh, populares, ibéricas y, y, y otras músicas, pero me gusta mucho esa idea y, y, y la sensación de que el Mediterráneo y el Atlántico se dan la mano muchas veces y cuando vengo aquí tengo esa sensación siempre de hermandad y de comprensión mutua, ¿no? porque el Mediterráneo mantuvo también una identidad muy marcada y el Atlántico también. Pasó tiempo en un e he vuelto a cantar. Muchísimas gracias.